Hola gente, bienvenidos al podcast del segundo volumen del vampiro bendito, en vista a como han salido los primeros vídeos. Jare una dinámica. Primero un podcast recopilando y narrando un volumen de mi webcomic en orden de salida, un cab de Eren historia resubido y el vídeo que estaba en la lista, ahora sí, volvamos al podcast. Después de que el vampiro bendito casi muere atravesado y lastimado en un tiempo que no pudo percibir. Sir le quitaría las estacas, viendo que una de ellas atravesó a una de las serpientes del vampiro bendito matándola. También que está traspasado el corazón y está perdiendo mucha sangre. Tal vez algo podría salvarlo o podría terminar de matarlo. Sir con su forma de hombre lobo muerde en la herida al vampiro bendito esperando el resultado, vio que el sa herida se le cerraron, sus ahora tres serpientes se volvieron boas de color café, así como su cola. Regresaron a la orden, donde le estaban haciendo el funeral al conde hombre lobo, terminado el funeral entregaron su reporte siendo lo último que recuerdan que aparecieron unos hombres pálidos vestidos de negro, pero no eran vampiros y de los mismos salió una chispa que les rodeó como fuente de energía el vampiro bendito confiesa que esa energía que hacía un pulso se veía similar a una energía que los vampiros emanan cuando van a velocidades muy muy grandes como Draculia y recientemente el cuando peleó. Resultando extraño, no ha habido reportes de ataques de campaneses pensarían que los campaneses esperaran que drácula estuviera muerto pero no atacaron entre tantos años que drácula estuvo muerto y en la dimensión zombie tampoco creen que hayan llegado por los lentes de drácula porque no se llevaron los lentes de ahora el vampiro bendito la hipótesis más acertada es que hayan llegado porque sintieron el cambio del tiempo día noche noche día y hayan sentido una verdadera amenaza a su poder de detener el tiempo y por eso fue lo único que destruyeron con la muerte del conde Hombre Lobo, ponen a Sir como el compañero nuevo del vampiro bendito también preguntó a Sir qué prefiere su forma de Hombre Lobo a la delicántropo. A lo que él responde que así respondiéndoles él al igual que los hombres lobo, se vuelve violento con su forma de hombre lobo, pero como pocos, con control de la ira es capaz de controlarse durante su forma de hombre lobo, en su caso solo se vuelve hombre lobo en la noche y no con necesidad de luna llena, pero él en cambio en luna llena se vuelve un licántropo, el lobo negro gigante del cual no tiene control y destruye todo y a todos. El vampiro bendito volumen 2 número 2. Sir se encontraba entrenando, cuando ve que por el cambio de tiempo ocasionado por sus relojes, hoy era luna llena y las nubes que cubren la luna se marchan de su posición, convirtiéndolo de su forma licántropo. El vampiro bendito habría salido para advertir a Sir de la luna, pero muy tarde, Sir ya se había convertido en el licántropo negro musculoso de 3 metros siendo rasguñado por el vampiro bendito con sus garras de plata antilunar para tratar de que recupere su cordura. Las zonas rasguñadas pasan a no tener pelaje y encogerse volviéndole media cara a ser humana pero viendo horrorizado Sir que había destruido muchas cosas mientras era licántropo. Viendo incluso al vampiro bendito en forma serpiente partido en dos pero como septil, la serpiente partida a la mitad sacó una segunda piel y esa piel tomó la forma humanoide del vampiro reclamándole que pudo matarle tapándose los ojos Sir pidió que le saque de ahí que es luna llena, volviendo a abrir los ojos viéndose en una jaula de plata antilunar sin que nadie le ora a las gracias. En su nuevo refugio, Draculia es informado por sus vampiros que habría luna llena. Puede usar al tal Sir en contra de la orden ordenándole al vampiro de metal que se asegure que sirve a la luna llena. El vampiro de metal toma su forma de murciélago y vuela lo que no es necesario porque mientras Sir intentaba conciliar el sueño vio accidentalmente la luna y se convirtió en licántropo de nuevo, siendo otra vez detenido por el vampiro bendito. El vampiro bendito pudo detener a Sir al usar una última vez el reloj del tiempo reparado y volver de nuevo la noche-día. Sir despertando, estaría junto a su ex colega pidiendo que le cuente todo desde el principio. Contró entonces que su padre iba a morir de una enfermedad y sin nada que perder pidió un tratamiento experimental el cual consistía en inyectarse el virus del hombre lobo, la cual cure su cuerpo y luego probar la inyección de partículas de plata antilunar para que la plata anule al virus y poder mantener una vida normal. El tratamiento le permitió vivir, pero la plata antilunar sin que nadie lo sepa, absorbe la magia de la luna y también puede liberar la magia acumulada. El padre de mi madre era un licántropo, pasándole el virus a su madre y el del hombre lobo de su padre de conocimiento poco conocido, un hombre lobo puede matar a un vampiro, un campanes puede matar a un vampiro, pero quien mata a hombres lobo son los licántropos no es común que un licántropo y persona lobo se enamoren. El licantropismo y la enfermedad del hombre lobo se pueden considerar una infección de transmisión sexual, aunque si se llegaran a topar ambos virus por ese medio ambos virus matarían al otro. Sir es un milagro que ambos virus coexistan en su sangre. Sabe que tanto su abuelo materno como su padre se habían intentado curar su mal con un experimento de plata antilunar en la sangre. Puede que eso sea lo que le permiten coexistir así como convertirse en lobo en las noches y licántropo en la luna llena y distintas mutaciones. El de la orden le dice que no hay nada que pueda hacer si estaba con la luna normal como hombre lobo. Pero sin que él lo sepa, Draculia usa la máquina que tenía para mover la posición de la luna y hacer luna llena Sir se convierte en licántropo pero despierta en una jaula de plata antilunar, sorprendido de que esta rasguñada aparece el vampiro bendito y le dice que reaccionó al ver la luna llena buenas noches le dueme con sus garras moradas. Se ve a él mismo, Sir en una jaula y a su forma licántropa fuera de la jaula, le repide que tú eres yo rompe los barotes de la jaula, asustándose Sir pero volviendo a su forma de hombre lobo. Recibe un golpe de subversión licántropa. Parándose de nuevo. Se ve que todavía está en la jaula. Silva a la luna y sale de la jaula diciendo que debe avisar de esto. El lobo no podía contra el licántropo, con una sola mano lo tiraba contra el piso. Terminando por aventarle al suelo. Sir como lobo estaba mirando el cielo cuando de repente ve una siluela de algo oscuro y enorme preguntándole ahora si respondiendo con un que viendo en su mente a él en una jaula y rompiendo la jaula sale él mismo diciendo tú eres yo el licántropo salta apareciéndole dos brazos más se restriega contra el piso hasta volveré por completo licántropo pero de licántro pasa a ser hombre lobo y viceversa hasta que media cara era de pelaje negro y la otra media de pelaje marrón se dice a sí mismo que solo es un producto de su imaginación viendo en la siguiente flane al licántropo y asir como humano en dos cuerpos distintos hablando el licántropo con un tal vez pero soy lo bastante real para lastimarte agarrándole el ócico del licántropo con sus manos humanas, sangrándole las manos Sir se convierte en hombre lobo y se enfrenta a su versión licántropo el licántropo está sangrando, el lobo le mete el puño en el estómago y le arranca un brazo cayendo el licántropo termina por desnucarlo. Volviendo Sir de su forma de lobo a su forma humana Sir sangrando ve la luna llena convirtiéndose en hombre lobo, pensando que había superado su debilidad, pero convirtiéndose en licántropo al terminar de ocultarse la luna con unas nubes nocturnas. Saltando sin rumbo aparente Sir como lobo se acerca al castillo de Draculia y se arrodilla ante él. El vampiro bendito volumen 2 número 3. Tras percatarse de la desaparición de Sir, la orden lo buscó el vampiro bendito, ahora en su forma de murciélago café cree saber dónde está. Usa el reloj dimensional, abre el portal, entra. Sale por otro portal, toma el reloj y llega a un lugar lleno de licántropos pero no lo encuentra. Mientras que Draculia, al parecer ha hecho un trato para vender al licántropo a un grupo que experimentara con él. El vampiro bendito volumen 2 número 4. Se puede ver en un laboratorio, como un científico está extrayendo sangre de Sir. Y analizando la ve que su sangre ha aceptado la plata antilunar que a su vez anuló la peligrosidad de dos virus. Y que puede potenciar a la vez a uno de estos virus, se puede ver que están extrayendo muestras de sangre a Sir para fabricar más como. Aprechan la luna y enma para que se regenere y le extraen más sangre. Pero se ha salido de control y rompe sus barotes y escape en su forma de licántropo. No pueden permitir que escape el Sir licántropo está débil y se cae sobre sus cuatro brazos en el refleja de la luna en un charco cae un rayo. Sir aúlla a la luna llegando el vampiro bendito. Su forma humanoide ahora se ve similar a la de un monje el vampiro, se sorprende que con una llena tenga su forma de humano, cuestionándoselo le ve muy pálido, ha perdido mucha sangre mientras que el científico de hace rato ve en las muestras de sangre, la forma de crear híbridos, la unión perfecta entre ambas especies el vampiro bendito llevó a Sir a la orden, descansando y recuperándose, Sir le dice que le extrayeron sangre, para tratar de crear más híbridos. Alguien lo ha estado investigando para saber y querer eso de él, pero ¿quién? La sangre de Sir fue sintetizada y puesta en unas copas especiales. Añadiéndose unas gotas especiales, el mismo científico que extrajo la sangre toma la sangre, procediendo a convertirse. La teoría dice que el virus de la licantropía permanecerá inactivo, la rabia del hombre lobo debe permanecer fuertemente activa y enfrentar el rechazo de la licantropía a le dio una fuerte fiebre y le tiembla el cuerpo hasta que se regule. Se puede ver a otras dos personas al igual que el científico en cama, ardiéndoles el estómago a Sir está tomando litros para recuperar la sangre perdida, tardando un mes en recuperarse, pero van a vengarse de esto, pasando el mes ambos van a la ubicación que tenía preso a Sir. Sirve una cama a escucha una voz similar en una sombra que le dice que fue imposible duplicar su sangre sin el paciente, así que tuvieron limitaciones con las dosis para el cuerpo acostumbrarse. Viendo al científico pero esta vez en vez de ser un licántropo era una especie de humanoide gigante de piel negro en todo el cuerpo excepto en el abdomen donde se alcanza a ver músculos, pero sus brazos parecen ser bastante hinchados. Sir se vengaría. El científico menciona que ahora podrá mantener su cordura en combate. No obstante la experiencia en combate de Sir le lastima más. Percatándose que las heridas no le sanan. Mientras que afuera el vampiro bendito se enfrenta a un licántropo, pero el mitad derecha de su cara es de hombre lobo así como la parte inferior de su pecho es este ser por otro lado se cura rápido de heridas hechas con plata antilunar la licántropa ríe feliz de poder mantener el control el vampiro con su velocidad en forma de murciélago le hiere las piernas pero sana al instante aunque el vampiro se percata que las heridas en su cabeza no están sanando. Puede que como la plata antilunar esté concentrada cerca de sus cabezas para estar cuerdos lenteas en esa zona. Luego aparece otro licántropo, musculoso pero en sus brazos hinchados, comentando Sir que parece que este no logró conservar su cordura. El licántropo cuadrúpedo de ojos rojos ataca el vampiro bendito, lo convierte en piedra para ayudar a Sir. Cuando este lo quería sujetar Sir dice que recuperará lo que es suyo. Bebiendo la sangre que tenía mientras que otro sujeto despierta y se convierte en licántropo. El vampiro bendito volumen 2 número 5. Se ve en recuerdos que el doctor se puso muy decaído cuando probó su vacuna experimental, recomendando a sus voluntarios que tampoco se inyecten. Pero recredando que se pondrá la dosis más potente cuando los demás se inyecten. Viendo que Pao de una fora estándar de licántropo a la forma más humanoide de hace rato, mencionándole a un tal Ted que funcionó. El mismo sujeto que fue el último en inyectarse le estaría comando el cuerpo por dentro, tomando la forma helicántropo con media cara caje, la parte de abajo del tórax también café, pero con una pierna negra y en medio del tórax una mano deforme. Al ver su aspecto horrorizado se pregunta qué es eso. El rechazo terminó. Una de las dosis que se había inyectado estaba más cargada al haber sido extraída mientras Sir se convertía en licántropo el resultado había sido al parecer un licántropo completo en apariencia pero manteniendo perfectamente su conciencia en su homoplato derecho hay una mancha café. Este licántropo es el que había despertado y ahora se estaba enfrentando al vampiro bendito y a viendo que mataron al profesor y petrificaron a su hermana Sir se sorprende que este tipo sana rápido sus heridas y su apariencia es completamente la de un licántropo como es posible. Nota que tiene aparentemente unas pequeñas manos en su cadera. Pero con la luna llena empieza a encogerse y a deformarse sus extremidades. Saliéndole más extremidades reconocido Sir que el cuerpo está rechazando su sangre. Al parecer la sangre experimentada por el profesor tampoco daba control a largo plazo por otro lado Sir con su sangre de vuelta además de la experimentación obtuvo una forma de hombre lobo pero con la mitad del cuerpo y su brazo derecho complemente negros. Diferente a su forma anterior con las piernas oscuras. El vampiro libera a la chica licántropo de ser de piedra y ella procede a vomitar, rechazando la sangre de Sir los dos licántropos estarían en una celda de plata antilunar lamentándose de su maldición que les quita el control de sus cuerpos. Su crimen es el secuentro la orden no mata a sus prisioneros. Pero Sir mató a una persona, refiriéndose al profesor y quiere ser juzgado por ello el vampiro bendito dice que no se interpondrá Sir se encierra a sí mismo en un ataúd de plata antilunar. El vampiro bendito mira hacia afuera, mientras que en el castillo de Draculia, Draculia está en su forma de murciélago gigante enfrentando al líder de los campaneses con el tiempo detenido los campaneses lo atacan y le roban su lente de contacto. El vampiro bendito volumen 2 número 3 previamente encontraron en el castillo de drácula una estatua muy similar a drácula pero de piedra luego vieron que no era una estatua sino un vampiro petrificado al intentar despetrificarlo con la mirada del vampiro bendito volvió a la vida pero solo parcialmente pares de su cuerpo seguían siendo de piedra narra entonces drácula un conde húngaro iba a morir antes de morir hizo un pacto con el diablo que le hizo casi inmortal para mantener esa nueva vida debe beber la sangre de otros, no puede recibir la luz del sol. Tenía fuerza y super velocidad, pero una noche no midió el tiempo y por una trampa, estaba amaneciendo y tuvo que refugiarse en una cueva. En esa cueva se despertó un vampiro, el mamífero, el cual le mordió. Ese vampiro tenía rabia, la rabia al entrar en el cuerpo de Drácula, su sistema hizo mutar la enfermedad. Mezclando el Virtus con la maldición de Drácula nació el virus del vampirismo con esto obtuvo ahora el poder de convertirse en vampiro, que para no confundirse le llama Muricélago sus colmillos se afilaron le crecieron caras. El padre de Drácula, fue a Roma buscando perdón. Donde se le fue otorgada la inmortalidad, no morirá hasta que Drácula y con él todos los campiros mueran. El padre de Drácula se cambió el apellido a Valerius. Las víctimas de Drácula volvían como poseídos suyos, los llamados vampiros, con los mismos poderes de Drácula incluido la creación de más vampiros por medio de mordeduras, pero cada generación era inferior en habilidades a la anterior. Drácula tenía el problema de que sus hijos nacen muertos, pero logró darle vida a tres. Dráculia, Drac y Drácul J.R. Valerius intentó matar a su hijo, pero sus propios recuerdos se lo impedían, en una de esas cacerías terminó en una guarida del lobo y fue mordido por un lobo rabioso el virus mutó de forma similar en él y se convirtió en el primer hombre lobo. Posteriormente tuvo dos hijos. Con el primero el virus evolucionó con el tiempo y creó los licántropos. Las bestias de 3 metros, pelaje totalmente negro, incapaces de mantener su cordura, transformándose en las noches sin necesidad de luna llena pueden matar a sus víctimas impidiendo que se infecten del otro hijo sale el virus del hombre lobo, similar a un lobo humanoide de 2 metros, solo en luna llena, mantienen parcialmente su cordura pero son muy enojones y violentos. Es el hecho de que se deriven de la maldición de Valerius que los hombres lobos sean capaces de matar a Drácula. Aunque suene contradictorio, Drácula mató a su padre con una estaca de plata y algo más. Bebió la sangre de su padre para adquirir sus poderes, convirtiendo su cuerpo en un vampiro alfa. Drácula creó cinco lentes de contacto para defenderse a sí mismo aquel que convierte en plata antilunar para defenderse de hombres lobo y licántropos el que convierte en madera para campaneses plasma por si no tuviera a quien chupar la sangre y un lente que convierte en piedra depositando la fracción de su poder en esos por eso basta que algún vampiro tenga dos de esos se vuelve alfa. notando que el vampiro semipetrificado también tiene un lente de contacto le pregunta por qué estaba él encerrado respondiéndole que por ser diferente a diferencia de su padre o hermanos, él no quería matar humanos, mataba ratas y se las comía la cantidad de enfermedades de las ratas se mezcló con la rabia de sus dientes, provocando el virtus de los campaneses y si algún humano moría, porque tenía que hacerlo, este se volvía un campanes sin super velocidad, pero con el poder de detener el tiempo. Colmillos por dientes, garas más afiladas pueden convertirse en varias ratas en lugar de un solo vampiro. Solo Drácula o alguno de sus hijos en estado alfa no se ve afectado por el tiempo detenido de los campaneses, por ser riesgoso es que Drácula JR petrificó a su hermano con el lente que le dio su padre notando que Drácula, al ser el más débil sin dos lentes de contacto, sería afectado por los campaneses mencionando que por ese poder se rultaba imposible tomar una muestra de sangre o del virus de los campaneses diciéndoles el vampiro semipleficiado, que él es la muestra del virus que necesitaban su sangre irónicamente podrá ser híbrida entre vampiro y camp Panes, pero el virus original y puro del campanes está en sus colmillos cuestionándose el vampiro bendito que si el padre de drácula era inmortal porque se murió a lo que el vampiro semi responde sinceramente que no lo sabe, también sabe que ninguna muerte de Drácula es una muerte real, es más cercano a una invernación, si Drácula de verdad muriera todos a quienes ha mordido también del mismo modo, mientras Drácula esté vivo su padre también, así es su maldición antes de tomar la sangre de su padre, no le hacía problemas el ajo y el sol tampoco le hacía tanto daño, asumiendo que la sangre de su padre es la clave para hacerlo mortal. Punto. Aún así, parece ser que la sangre de su padre no solo lo puede hacer, Hacer más fuerte, sino más vulnerable. El vampiro bendito, volumen 2, número 4. El vampiro bendito y el vampiro semi-petrificado fue a enfrentarse a los campaneses, el líder de los campaneses, quitándose sus lentes, viendo una esclerosis por completo negra, se sorprende de que esté vivo los campaneses saben que el vampiro petrificado no se ve afectado por el tiempo detenido y aún en el tiempo detenido puede usar su super velocidad esto es peligroso el líder de los campaneses se pone el lente que le roba a draculia el lente también le da poderes al líder de los campaneses dándole una patada súper rápido al vampiro semi petrificado que le rompe toda la parte hecha de piedra y le hace sangrar en pedazos viendo que están sus restos desparamados el vampiro bendito se lanza a beber la sangre del vampiro petrificado el campanes viendo que está bebiendo la sangre del cadáver detiene el tiempo y luego lo golpea y le arranca otra boa de sus cabeza pero el vampiro bendito reacciona el y se asusta viendo que se mueve en el tiempo detenido además en el tiempo detenido conserva su super velocidad el vampiro bendito haría asustar a los campaneses que huyen llegando el campiro bendito a la orden, diciéndole que bebió la sangre híbrida vampiro campanes y llevó a Wesley, el líder de los campaneses a su máxima velocidad, matándolo por la fricción el vampiro también lleva los restos del vampiro petrificado. Se le ocurre que así como Drácula, realmente ningún vampiro muere con él, solo una estaca en el corazón, solo permanecen en invernación y licua los restos del campanes para que su sangre alimente los huesos del vampiro petrificado, devolví a la vida, esta vez con menos partes de piedra. Por medio de la sangre del campanes, el vampiro antepetrificado vio que Wesley planeaba ser el alfa de los campaneses. También que uno de los campaneses tiene la mano de Platinwin, el tuburón de plata antilunar. El vampiro antes petrificado le da al vampiro bendito el tercer lente de Drácula el vampiro antes petrificado detiene el tempo y en su forma de murciélago se marcha viendo que lo sigue el vampiro bendito sorprendiéndose de esto y dándose cuenta que tomó su sangre. Viendo que es mucho más rápido que un alfa pero empieza a vibrar mientras vuela y aparece en otro mundo donde no está la base de operaciones de la orden mientras se ve que Drácula JR quiere recuperar los lentes de su padre.